Y bienvenidos al canal de DeadBuitos. Hoy les traigo un cuento. El cuento de Bella. Bella vivía en una aldea con su padre, Mauricio. Un inventor que siempre estaba creando cosas interesantes. Bella amaba y admiraba a su padre. Cuando él desapareció, Bella, que era una joven valiente, salió a buscarlo. Bella encontró a su padre en el castillo de la bestia. Su padre regresó a casa, pero Bella tuvo que quedarse en su lugar. Al principio, Bella le temía a la bestia. Después de un tiempo, Bella se sintió más cómoda en el castillo y hasta llegó a agradarle la compañía de la bestia. Bella y la bestia hicieron buenos amigos. Cuando Bella se enamoró de la bestia, él volvió a convertirse en príncipe. Y desde ese entonces, Bella y su príncipe vivieron muy felices. Cuento de la Cenicienta. Cenicienta es una jovencita encantadora y bondadosa. A quien le gustaba soñar, Cenicienta trabajaba día y noche para su madrastra y sus hermanastras, que la trataban muy mal. Cuando el rey envió una invitación para el baile real, no permitieron que Cenicienta fuera. La malvada hermanastras destruyeron su hermoso vestido, pero el hada madrina de Cenicienta vino a rescatarla. Con su magia creó un bello vestido de noche para Cenicienta y convirtió una calabaza en carruaje para que fuera al baile. Cenicienta conoció al príncipe en el baile y se enamoraron a primera vista. Bailaron juntos toda la noche. Era un sueño convertido en realidad. El cuento de la bella durmiente. El rey y la reina se les había concedido un deseo. llamaron a Aurora. Las hadas buenas le dieron dones preciosos. El don de la amargada maléfica fue una maldición. La princesa se pincharía un dedo y moriría. Pero una de las hadas pudo cambiarla y Aurora solo quería en un profundo sueño. Las hadas se llevaron a Aurora para protegerla pero el hechizo de Maléfica era fuerte. Aurora se pinchó un dedo. Aurora quedó profundamente dormida. Por suerte, el príncipe Felipe rompió el hechizo y despertó a la bella durmiente con un beso. El cuento de Blancanieves Blancanieves era una princesa amable y bondadosa que vivía en una cabaña con los siete enanos. Blancanieves había huido del castillo por la malvada reina. Estaba celosa de su belleza y bondad. La malvada reina engañó a Blanca Nieves para que mordiera una manzana envenenada. Los siete enanos estaban muy tristes. Pero llegó el príncipe y despertó a Blancanieves con su primer beso de amor. Y juntos vivieron muy felices para siempre. El cuento de Ariel Ariel era una sirena, pero lo que más deseaba era poder vivir en el mundo humano, cerca del príncipe Eric. Ariel fue con la bruja del mar. Ella convirtió la cola de Ariel en un par de piernas a cambio de su bella voz. Ariel sería humana durante tres días. Si Eric no la besaba antes de que terminara el tercer día, volvería a convertirse en sirena. Pero Eric y Ariel lograron liberarse del hechizo de la bruja del mar, se casaron y vivieron muy felices. Cuento de Mulan. Mulan quería dar honor a su familia, pero a veces era muy difícil. Un día el padre de Mulan se enteró de que tendría que ir a la guerra. Mulan se preocupó porque su padre era demasiado viejo. Así que Mulan fingió ser un muchacho y se unió al ejército para que su padre no tuviera que hacerlo. Resultó difícil, pero Mulan descubrió que era una chica más valiente de lo que había pensado. Mulan se enteró arduamente y ayudó al ejército chino a ganar la guerra. Cuando algunos descubrieron que Mulan era una chica, se pusieron furiosos. Pero Mulan demostró ser una soldada valiosa. La familia de Mulan nunca pensó que pudiera ser tan valiente. Se sentía muy orgullosa de ella. Y lo más importante, en que Mulan también se sentía muy orgullosa de ella misma. El cuento de Pocahontas. Pocahontas era una bella y gentil indígena de Norteamérica. Ella amaba y respetaba toda la naturaleza, la tierra, los animales, incluso el viento. Un día llegó a Norteamérica un barco de Inglaterra. Pocahontas nunca había conocido a alguien diferente de su gente. Sentía mucha curiosidad, pero también era muy cautelosa. Algunos ingleses estaban llenos de codicia, pero John Smith era bondadoso. Ella le enseñó a apreciar la belleza de la naturaleza. Él le enseñó a confiar en gente diferente. Los ingleses y la tribu de Pocahontas no se llevaron bien. Y llegó el momento en que los ingleses se fueran en su barco, pero juntas y John Smith nunca se olvidaron uno del otro. Y si les gusta, déjenme un gran like, suscríbanse.